Buenos días, Brian Lee, encargado del Intran, acá estaremos conversando con él sobre el alza de los pasajes. Buenos días, bienvenido al programa. A Giorgiani, y todo el elenco de este programa de mañana. Eh, gracias por la invitación y estamos aquí para conversar y aclarar cualquier duda que los televidentes de este programa, el más visto eh, de Telenor, en la actualidad, eh, se informen y quieran saber eh, eh, ¿Cuál es la realidad eh, ustedes como institución del gobierno eh, cuál es la posición qué información le deben de dar al pueblo sobre el aumento de los pasajes eh, recuer, recuerda recordemos que en momentos de la pandemia los choferes aumentaron porque se iba a disminuir la cantidad de pasajeros pero ellos no los volvieron a rebajar lo dejaron igualito ese aumento que hicieron ahora van a aumentar de nuevo y dicen que debería de costar 65 pesos. ¿Qué opinas sobre esto, Brian? Bien, mira, evidentemente tenemos una situación con el alza de los combustibles, eh, situación que no depende directamente eh, del gobierno, sino de la alza que ha tenido el crudo del petróleo a nivel internacional. Es una alza que se ha visto en todos los países latinoamericanos. Y los países, la mayor, en la mayor parte de los países del mundo, es una situación que realmente eh, cae, recae sobre eh, el estilo de vida de todos los choferes, eh, de todos los conductores y operadores del transporte público colectivo. Pero también tenemos una realidad, que es que existen procedimientos para llegar a un alza de los precios de los combustibles. El ITRAN como tal, eh, por lo menos acá, en San Francisco, eh, no recibimos ninguna notificación de las diferentes eh, operadores del transporte público colectivo de esta ciudad y por ende nosotros como tal hicimos un reporte a la unidad o a la dirección, mejor digo, eh, de transporte de pasajeros, que es la unidad dentro del ITRAN que se encarga de regular todo lo que tiene que ver con esto. Ellos ya están evaluando la situación y automáticamente ellos tengan una solución o tengan una respuesta al problema, entonces ellos nos lo facilitarán y nosotros vamos a actuar en base a lo que establece la ley con referencia a esos procedimientos. Eh, Brian. La regulación del transporte público, vamos a limitarnos aquí a San Francisco de Macorís, vemos que hay mucha eh, un comportamiento no adecuado en, la, en las calles, en las vías, por ejemplo, las paradas eh, de, de, las, de las rutas de la guagua, del pasaje interurbano, en la avenida Libertad, el, el, las condiciones del transporte de los vehículos, o sea, el, el trato, todo lo que se da en torno a este servicio que usan los ciudadanos, que es muy malo en el sentido de, de que debería de ser un poquito más decente Mira eh, trayendo a la acción, la mayoría de países desarrollados el uso de los vehículos privados es muy limitado esto se debe a que reciben un transporte público de calidad nosotros como gestión gubernamental eh, se ha estado trabajando en planes pilotos donde podemos ver el corredor Núñez eh, de Cáceres, donde eh, podemos ver el corredor ecológico y otros corredores que se, están, que se han estado habilitando y eh, sacar eh, una gran flota de vehículos que brindaban el servicio anteriormente, eh, vehículos eh, catalogados como chatarra. Eh, tratando de nosotros igualarnos a esos servicios que se dan en otros países más desarrollados para disminuir la carga. Evidentemente es un plan ambicioso porque eh, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de operadores del servicio de transporte eh, urbano de nuestra ciudad eh, son gente o personas que vienen de un estrato social muy bajo, por lo que quizás no se le facilite eh, las condiciones para cambiar la flotilla de vehículos, pero sí el gobierno como tal eh, está trabajando en planes y acciones que ayuden a mejorar y a darle facilidad a esos operadores y a esas empresas de transporte para que ellos puedan modernizar su flota y brindar un servicio eh, de calidad de cara a que la ciudadanía pueda disminuir el uso del transporte privado eh, para que puedan movilizarse de, de manera más fluida eh, dentro de las ciudades Brian, eh, con relación entonces al precio volviendo atrás ¿verdad? Eh, ¿cuáles serían las eh, medidas que hermano, ustedes hermano. Bu bu buenos días, buenos días sí. hermanos eh, ¿cuáles serán las medidas que ustedes tomarían con relación a la regulación de lo que sí. tiene que ver con los precios del pasaje? Mira, como te dije son acciones que están dentro del marco de la Dirección de Transporte de Pasajeros. La Dirección de Transporte de Pasajeros, en conjunto con la eh, Dirección de Regulación y Fiscalización, están estudiando cuáles van a ser las acciones que como intran se van a tomar ante el alza del precio de los pasajes. Cabe destacar que esta alza del precio de los pasajes en San Francisco eh, ya hace aproximadamente un mes, en el día de mañana se cumple un mes, de que se hizo efectiva. O sea, el 20 de diciembre los pasajes en San Francisco de Macorís aumentaron. Ahora, a nivel del Cibao, en el día de ayer, 18, comenzó a implementarse un aumento en sentido general. Entonces, no es una acción tan simple como venir y acabar el problema en San Francisco, sino que tenemos la ciudad de La Vega, la ciudad de Santiago, que al igual que San Francisco es una ciudad muy ramificada con relación a las rutas. Recuérdate que en San Francisco de Macorís tenemos eh, seis rutas urbanas y que en Santiago también tenemos una gran cantidad de rutas urbanas que interconectan la mayoría de sectores y de zonas, eh, tanto industriales como urbanas, eh, de las ciudades. Entonces, es una acción que no simplemente eh, va a venir a una ciudad, sino que hay que estudiar la profundidad para que no se vean afectados ni los usuarios ni tampoco los operadores. Entonces, el ITRAN, como digo, en la dirección de transporte de pasajeros y la dirección de eh, de fiscalización y seguimiento están trabajando en las acciones que se van a tomar para solucionar ese problema. Brian, eh, un mensaje final eh, desde el Intran, tú como representante, para todos los proyectos de Bien, mira, es importante recalcar que ya el día esto es una primicia que le estoy dando Es el primer programa que se lo digo el día 28 de este mes la unidad de registro de motocicletas que está colocada en obras públicas eh, se moverá ya nosotros no estaremos en San Francisco de Macorís registrando motocicletas eh, la DGC tengo entendido que ya tiene orden de comenzar a fiscalizar a las personas que no han hecho su registro de motocicleta y va a ser una acción que se le va a complicar un poco, porque vamos a estar moviéndonos por la provincia. Brian, Ahora, pero una, una preguntita, Brian. Eh, eh, sí. ¿en, qué, ¿En qué se va a fundamentar la DGC para eh, fiscalizar una motocicleta que ya está registrada a través de la DGI? Independientemente Mira. del planteamiento de ustedes, ¿en qué base legal se va a sustentar la el ley, hecho de fiscalizar la, un, una, una motocicleta ley. que ya está registrada? La ley 63.17 establece claramente que los conductores de motocicletas deberán cargar en el casco un rótulo que tenga como tal el número de placa o de registro que posea, al igual que un chaleco que posea esos mismos datos. En esta ocasión, por, un, por cuestiones de costos, por cuestiones de facilitarle las cosas a la ciudadanía solamente se ha adoptado la medida de que el, el número de registro se lleve en el caso. Nosotros aquí en San Francisco tenemos ya, ahora en este mes cumplimos eh, cinco meses y la cantidad de registros que se ha estado haciendo es muy mínima y una gran parte proveniente de otros municipios. Nosotros hemos estado eh, en los diferentes puntos de la provincia que solamente nos falta por recorrer al día de hoy, Hostos, Las Guaranas y Arenoso. Ya en esta semana que entra, posiblemente nos trasladamos a Hostos y a Las Guaranas. Y culminaríamos la provincia con Pimentel y muy posiblemente eh, nos dirigamos a dos de los distritos municipales más grandes que tiene tres municipios, porque tiene... ¿De ¿Dónde, dónde? 28, 28 en Obra Pública, como ah, estamos normalmente. Sí, recuérdate que Obra Pública está en un proceso de remozamiento, por lo que a todas las instituciones que hacíamos vida ahí nos están desalojando para que vayamos a otro lugar porque ellos necesitan el espacio físico para poder hacer la obra que se está llevando a cabo en ese espacio. Entonces, lo que faltaría por registrarse, podrían ir a la ciudad de las Guaranas o... Ciudad de Pimentel, donde estamos actualmente y posteriormente en Osto, ya luego que culminemos con la provincia de Duarte. Entonces, iremos a la provincia de hermana Mirabal a hacer el mismo recorrido que hemos hecho acá, y luego a, la, a las hermanas provincias de María Trinidad Sánchez y a la provincia de Samaná. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias Brian a por todas las Brian informaciones la... brindadas. Eh al día de hoy. Ahí está el cambio de, de local, de donde se están regulando las motocicletas y todo lo demás. Muchísimas gracias, Brian. Gracias a ustedes y buen día.